El tema es la capacidad de empacar la debilidad interior. ¿Y qué es debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? Bueno, debe haber ¿verdad? debilidad porque es muy común eh, oír hablar de la necesidad de que haya... Una sociedad basada en valores, ¿verdad? Se hacen conferencias, talleres, seminarios, de todo, hablando de, de esa necesidad. Quiere decir que están deficitarios esos valores, ¿verdad? Si no, no habría tanta actividad. Y, por ejemplo, cuando se habla de, de la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia que debe haber porque resulta que en algún momento las personas pueden tener, digamos, actitudes de ira, ¿verdad? Mucho enojo, de, de como insulto a los demás, crítica. Todas esas cosas, ¿verdad? Requieren que haya tolerancia de parte del otro, ¿verdad? Porque si nosotros terminamos igual, bueno, ¿verdad? Es, una cosa horrible. Entonces, la tolerancia es necesaria. Y también <coughs> tenemos que entender que eso implica que tiene que haber un cambio. Y que ese cambio, ¿por dónde tiene que empezar? Por cada uno de nosotros, ¿verdad? No puede haber una sociedad basada en valores si no somos nosotros los que cambiamos, porque la sociedad está hecha por todos nosotros. ¿verdad? Entonces, <coughs> tiene que haber un cambio. Y porque resulta que cuando, digamos, cuando se siembra una semilla de debilidad, la debilidad son los defectos nuestros, todas las cosas que hacemos que son contrarias. A nuestra naturaleza espiritual. Entonces, bueno. Sería muy interesante uno revisarse, ¿verdad? Y ver en el día de hoy. Cuánto. Porque son muchas cosas. Muchas que están ahí como en nuestro carácter. Que funcionan en una forma muy automática. Ni nos damos cuenta. ¿Verdad? Un día esto está hablando con alguien sobre las actitudes de, de ego, ¿verdad? La arrogancia. Pero la arrogancia la tenemos todos, ¿verdad? No es que Fulanito y el otro y yo no, no. Solo el hecho de ver eso, digamos, este y sí, yo no, ya eso es arrogancia. ¿Verdad? Y se manifiesta de muchísimas formas, ¿verdad? Con una mirada así, ¿verdad? Alguien pasó y dijo, Buenos días. Y yo hice ¿verdad? Qué terrible. Y a veces no nos damos cuenta de, de esas miradas, de esas expresiones, de ¿verdad? Como, como decía alguien un día, eh, ¡ah, qué interesante el carrito, ¿verdad? Porque el carro mío es súper viejo, ¿verdad? Entonces, muy interesante, ¿verdad? El carrito. A mí todavía me da risa porque no me ofende, pero eso es arrogancia, ¿verdad? También común Entonces son muchas cosas disfrazadas de todo que, que son el resultado de la arrogancia, ¿verdad? Entonces eh, cuando uno... Alguien estaba compartiendo... Que le dio algo, hizo una receta, así como algo rico, ¿verdad? Y llamó a una amiga y le dijo, mira, vení para compartirlo. Y después la amiga le dice, ay, viera, me quedó, mira, le puse esto y esto, y esto. <risa> o sea, cambió totalmente la receta y dice, me quedó delicioso. Bueno, eso es parte de la arrogancia, ¿verdad? Entonces, es mucho, mucho lo que hay que observar en uno mismo para poder hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, eh, el, digamos, cuando uno siembra una semilla de, de eso, de alguna debilidad, de algún defecto, de, de todo eso, pues crece un árbol, ¿verdad? Lleno de ira, odio, menosprecio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso, pues es lo que hemos venido cultivando mucho tiempo que requiere como mucho tiempo también para poderlo cambiar y, y mejorar y sentirse uno bien también. Mira, una vez un médico decía que, que por ejemplo, médico homeópata, que el, el colesterol en las personas empieza a formarse como a los 20 años, pero nada pasa porque está en la persona y no sé qué. Y a los 40, pues ya tiene 20 años de tener colesterol. Y entonces llegan al médico y quieren que el médico los cure en dos días. ¿Verdad? dice no, va a tardar otros 20 desaparece en desaparecer. <risa> entonces, eh, bueno, esperamos que las debilidades nuestras no tarden 20 años en desaparecer. Porque, bueno, a mí no, ya no me da tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que observar eso, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando, cuando eso es muy fuerte, ¿verdad? La ira, todo ese enojo, y, entonces las personas se corrompen. Y eso es precisamente el estado de la sociedad de hoy, ¿verdad? Mucha corrupción, mucha, muchísima, de todos tipos, por todas partes, ¿verdad? Y, y entonces como que el peligro de que eso se vuelva la normalidad, ¿verdad? Como que uno de pronto diga, ah, pues si todos hacen lo mismo. Eso no es nada, ¿verdad? Y, y pues mejor ponerle atención. Entonces, lo primero que, que tenemos que hacer es volvernos, nosotros aquí llamamos a los, lo que las religiones llaman el, los pecados eh, o, o las debilidades o los las negatividades, todo eso también lo llamamos vicios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volvernos sin esos vicios. Y él, no sé, es bonito hacer el ejercicio de imaginarse cómo sería yo, cómo sería yo si no tuviera ira, por ejemplo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi relación con los demás? Si no tuviera eso. O cómo sería si fuera totalmente pacífica y si fuera, eh, no sé, tal vez llena de, de contentamiento. ¿Cómo sería? Porque todo esto, todo lo que es parte de mi carácter, afecta mis relaciones con los demás, ¿verdad? completamente, eh, de una u otra forma. Entonces, eh, si queremos que haya una sociedad basada en valores, tenemos que empezar por nosotros mismos para que eso se haga, digamos, extensivo a las familias nuestras, a los negocios, a las relaciones profesionales, a la vida en general de la vida cotidiana, la vida nuestra, la vida de los demás, es, es de suma importancia. Es, es de enorme, es como esencial si nosotros queremos ser felices, por ejemplo. ¿verdad? Y por supuesto que no es una cosa que ya mañana, ya, ¿verdad? Una cosa que hemos practicado tanto tiempo. Eh, no es como pasarse el peine, ¿verdad? Quitárselo ya, ¿no? Necesita una práctica constante, consciente, ¿verdad? Nos hablaban de, de no tener miedo a propósito del día de edad Yankee, ¿verdad? Que no tenía nada de miedo. Entonces nos decían que es algo que hay que practicar siempre, no tener miedo. Bueno, Habrá un método, la meditación, el vernos diferentes, muchas cosas, ¿verdad? Pero lo tienen que practicar siempre, porque ¿Qué pasa si el techo de pronto se desploma, verdad? O hay un, ¿verdad? La tierra tiembla muy fuerte o algo así. En ese momento tienen que haber tenido una práctica de mucho tiempo para que sea natural no tener miedo. ¿verdad? Y con el miedo, pues, hay que asuntarle, ¿verdad? Porque tenemos miedo de muchas cosas diferentes. Entonces, este y en esto es muy importante la actitud, la actitud de cada uno de nosotros en relación con lo que sea. La visión que tenemos de todo, del mundo, de la sociedad, de los demás. De, de todo es muy importante, ¿verdad? Porque eso hace que yo me comporte de una forma X, ¿verdad? De acuerdo a la actitud que tengo y de acuerdo a mi visión, yo voy a tener una conducta determinada. Entonces tengo que ponerle atención a mi actitud, cómo es mi actitud. Es que es muy sutil. Es muy sutil nuestro comportamiento. No nos damos cuenta. Y, y hay mucho de, como de, como de competencia entre los seres humanos, ¿verdad? Ah, yo tal cosa. Ah, no, yo bueno, ¿verdad? Y empieza la competencia como una cosa natural, ¿verdad? Y la competencia es como muy desagradable, excepto que sea, no sé, una carrera de bicicletas o o como hicieron una vez que fuimos a Madhuán allá en nuestra sede en India, eh, para romper con esos moldes, ¿verdad? Entonces la competencia era de bicicletas, pero el que iba más lento era el que ganaba. Entonces, bueno, era como para morirse de la risa, ¿verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Hablábamos de esas competencias entre los chefs, ¿verdad? Y se matan haciendo una cosa, ¿verdad? Y hay uno que gana. Y yo digo, pero ¿por qué hacen competencia? Si todos son tan talentosos, ¿por qué no simplemente muestran su talento y ya? ¿Verdad? Ah, no. Hay que hacer, entonces los otros quedan llorando. Es mucho sufrimiento, ¿verdad? Por todas partes. Entonces, eh, digamos en la actitud, si yo cualquiera en lugar de fijarme en, en las cómo es que en las cualidades de una persona solo me fijo en los defectos de todos verdad qué terrible eh, eso pues para el para el otro es horrible porque yo aunque no hable aunque no hable me estoy fijando en, en los defectos. El ser humano percibe, percibe todo. Percibe mi intención, percibe mi actitud, percibe la mirada, percibe todo, porque somos seres de una enorme capacidad. Bueno, no enorme, no, ilimitada. ¿Verdad? Cuando este, nos han hablado en clases en que Dicen que cuando el ser humano tiene un estado perfecto, perfecto es perfecto, ¿verdad? Cero defectos, todas las cualidades, ciento totalmente feliz, pacífico, dulce, amoroso, puro, etcétera, etcétera. En ese estado no necesita hablar mucho, porque se desarrolla la capacidad de, de la comunicación por telepatía. Ese es parte del estado perfecto del ser humano. En este momento, pues claro que no tenemos eso, pero conservamos esa capacidad como de sentir, ¿verdad? La persona no dijo nada, está allá. Pero yo siento su energía, ¿verdad? Lo que, lo que nosotros emitimos lo sienten los demás. Entonces, por eso también dicen que un loco hace bien, ¿verdad? <risa> Porque, ¿verdad? Esa energías sale de nosotros. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las ideas, todo eso es energía. Eso no se ve aquí en una pantalla, ¿no? Pero sale de nosotros. Entonces, yo siento que, que una de las cosas es como tener ese autorrespeto primero, ¿verdad? De vernos así como seres espirituales, con estas capacidades ilimitada, ilimitada, porque el ser interior, el ser espiritual, el espíritu, el alma, es energía, no lo vemos con los ojos físicos, mira, yo me veo en el espejo, veo el cuerpo, no veo el punto de luz, entonces, esa energía emite energía, eso es lo que sale de nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé, es como, como que el autorrespeto permite que haya respeto por los demás, ¿Verdad? Yo me veo así, entonces empiezo a aprender a ver a los demás iguales, seres espirituales con todas las cualidades que están dormidas por ahora, pero ahí está el enorme Potencial de cada uno de nosotros, de todos, sin excepción. Todos los seres humanos, todos. No que este no, porque creen tal cosa y el otro no, porque creen la otra y el otro no, porque, porque es de este color y el otro es del otro color y el otro es, no, no, no, no es así. Como almas, todos tenemos un potencial ilimitado. Entonces, hay que despertarlo, ¿verdad? Para poder alcanzar esa meta. De hecho, Entonces, eh, debido a, a que a veces tenemos esa actitud negativa de ver defectos, entonces, eso me dará felicidad a mí no verdad no eso no da felicidad eso da infelicidad da intranquilidad no no es no es positivo es precisamente una de esas debilidades internas porque no podemos ver las virtudes de los demás qué terrible verdad entonces ver las virtudes en los demás debe ser una práctica consciente yo recuerdo que cuando yo empecé en Brahma Kumari, eh, en el trabajo, bueno, en los trabajos, ¿verdad?, siempre hay cosas, ¿verdad?, y entonces de pronto una persona que, con la que yo tenía muy buena relación, de pronto dejó de hablar, yo sé, pero qué raro, ¿qué será?, ¿verdad?, nunca supe, hasta hoy, ¿verdad? hasta hoy, entonces, eh, yo, como ya estaba viniendo y todo eso, empecé a hacer un ejercicio así. Entonces yo, lo que voy a ver en esa persona son sus cualidades. Eh, claro, lo, lo que más era visible, digamos, porque yo todavía no era una experta Kumari. Entonces yo decía, ok, pero es una persona... Trabajadora insigne. Su trabajo es impecable. Punto. Es totalmente entregada al trabajo, puntual al segundo, ¿verdad? Es, es, trabaja en silencio, cumple con su trabajo, siempre de los mejores trabajadores que yo he visto. Entonces me empecé a fijar en eso como, como siempre, ¿verdad? Como, como eso me enseñó a ver otras cualidades más, digamos, más sutiles, ¿verdad? No tan... Pero sí me sirvió porque eh, tenía que empezar por algo, ¿verdad? Entonces lo más visible, cómo trabaja, cómo es su trabajo, cómo lo presenta, etc. Y es muy útil, ¿verdad? Hacer cosas así al inicio porque después uno va creando, ¿verdad? Las acciones repetidas nuestras crean, eh, ¿cómo se llama? Hábitos. <ríe> Entonces, los hábitos pues se vuelven así, ¿verdad? automáticos. Entonces uno se acostumbra, aunque, aunque les parezca difícil en este momento, es crear un hábito nuevo. Y es muy, pero muy, muy útil. Hoy me decía alguien que es que eh, invitaron en una casa al nuncio apostólico y a su ayudante y al otro. Y no sé qué. Entonces alguien <risa> dice, es que eh, está viendo que los zapatos de uno de ellos son muy viejos, pero como diciendo, ¿verdad? No puede ser. Y entonces le digo a la persona que estaba contando la historia, le digo, es que bueno, los sacerdotes y sus ayudantes y las personas que dedican su vida a la espiritualidad, se fijan en eso. Lo importante ahí es la limpieza para él. Los zapatos eran impecables. Que sean viejos o no, no tiene ninguna importancia. Entonces, no te fijes en eso. No. Eso a él no le importa, ¿verdad? Es una persona con una vida tan especial, ¿verdad? Y una actitud ante los demás tan especial, tan lleno de amor, tan, ¿verdad? Y me acuerdo de los zapatos de, del Papa Francisco cuando llegó, cuando empezó el papado. Bueno, yo quedé enamorada de los zapatos hasta hoy. Eran unos zapatos así arrugados, con la punta para arriba, impecables, brillantes, de extremo a extremo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que refleja, verdad? La limpieza. No es que el zapato sea nuevo, que sea de moda, no, no, no. Es la limpieza por dentro y por fuera. Y, la, y la, el, el sentimiento de, de una persona. Está concentrada en otra cosa, mucho más valiosa que, que unos zapatos nuevos, ¿verdad? Como nunca se va a quedar descalzo, ¿verdad? Jamás el mundo lo permitiría, ¿verdad? Ni con zapatos rotos, pero, ¿verdad? Como despertar esa humildad, esa sencillez más bien, ¿no? humildad, la sencillez, lo simple, ¿verdad? Y, y uno poder ver eso en las demás. Que es una persona simple, no, pero pero limpia, por dentro y por fuera, ¿verdad? Entonces, es diferente, ¿verdad? Uno tiene que cambiar esa actitud. Entonces, eh, es, es una verdad que esa actitud de uno afecta la relación con los demás. Y esto se aplica a todos los seres humanos. Del mundo entero, ¿verdad? Entonces es muy importante esa vigilar, como vigilar, como observar cómo es mi actitud, cómo, cómo, qué es lo que primero pienso cuando, etcétera, cuando se presenta X situación o X reunión de personas o lo que sea, observarme, es muy importante. Y sin miedo, sin miedo, es decir, nadie está viendo, ¿verdad?, lo que yo estoy pensando. Es una cosa entre yo y yo, ¿verdad?, entonces es importante observar cómo pensamos, qué fue lo primero que pensamos, en qué nos fijamos, ¿verdad?, ¿Estamos viendo las cualidades o qué? ¿O la moda? Entonces, eh, lo que entonces se hace necesario es cambiar. ¿Y cómo hacemos? <risa> ¿Cómo hacemos? Una cosa que es importante es tener ese pensamiento de que yo tengo que cambiar. No es que el otro tiene que cambiar, no. No. Y tampoco es que yo voy a cambiar cuando el otro cambie, no, yo tengo que cambiar, yo primero. Aquí decimos eso, cuando se trata de cambio es yo primero, no es esperar. Y hacer ese esfuerzo porque si yo no hago eso, eh, dejo el tiempo pasar eh, por la razón que sea, entonces es el es, son las circunstancias las que me van a hacer cambiar y probablemente van a ser circunstancias no precisamente hermosas y fáciles y, y agradables verdad decía una profesora nuestra que que si nosotros no hacemos ese esfuerzo entonces eh, cuando el ¿verdad? Cuando se presenta esa circunstancia que nos va a hacer cambiar, va a ser en un momento probablemente muy difícil para nosotros, porque va a ser tal vez en un momento en que se presentó una condición del cuerpo, una enfermedad, y a lo mejor un poco grave, y a lo mejor eso no nos va a dar como tanta oportunidad de hacer un cambio, y entonces estamos con ese sentimiento como de arrepentimiento y entonces, ¿verdad? Todo se vuelve más difícil. Entonces, si no aceptamos eso, ¿verdad? De que sí tengo que cambiar. Entonces las circunstancias van a llegar. Y no son bonitas en general, ¿verdad? Entonces... Tenemos que crear esta visión diferente de nosotros mismos y de los demás, de lo que somos como seres espirituales, con las cualidades originales que hemos oído aquí muchas veces, de amor, paz, dicha, felicidad, eh, pureza, para poder hacer ese cambio. ¿verdad? Vernos así. Eso, eh, solo cuando nos vemos así podemos ver a los demás así, si no, no, no ocurre. Si no, lo que ocurre es que tenemos un poco de diplomacia, digamos, ¿verdad? Nos educaron en la casa y, y nos comportamos así, asá, porque somos personas educadas, pero no es un sentimiento genuino, que sale del interior de nosotros, ¿verdad? Ver a los demás así, llenos de cualidades y acostumbrarnos a eso. Entonces, también nos toca entender que no, no solo que somos seres espirituales, que somos almas, sino también que somos todos hijos de Dios. Como almas, ¿verdad? Como almas, todos los seres humanos del planeta, todos, independientemente de su sistema de creencias, todas las almas somos hijas de Dios. Todas. ¿Verdad? Dios es el alma suprema, nosotros somos almas humanas. Y también entender que cada uno tiene su propio papel que desempeñar propio que no tenemos que andar imitando a nadie y que también somos responsables de nuestras acciones todos y en ese sentido dejar de decir ah, es que yo yo soy así porque fulanito o fulanita pues son así entonces me obligan y yo me enojo no, no, no yo me enojo es mi propia decisión enojarme. Porque influencias hay a granel, ¿verdad? Por todas partes hay influencias que no son, ¿verdad? Pero yo soy la que decido si me enojo o no. Y cómo me relaciono, ¿verdad? Estando enojada con los demás. Entonces, si nosotros logramos eso, ya dejamos de estar como distraídos, eh, como un poco indiferentes a todo, eh, aperezados. <risa> y también podremos entender el papel del ser supremo, porque tenemos que hacer... Tenemos que crear una relación con el ser supremo, porque solo de esa fuente vamos a recibir poder, poder interior, para poder lograr esa meta. Solo en esa relación yo recibo la fuerza necesaria que, que me va a permitir cambiar mi carácter feo, ¿verdad? entonces eh, esa relación con el ser supremo eh, es lo que nos permite tener la capacidad para empacar las debilidades interiores. Es eso, precisamente. ¿Verdad? Son dos cosas, entendernos como almas, como seres espirituales, con un potencial ilimitado y tener esa relación que nos da el poder para cambiar. Entonces, si logramos eso, vamos a poder tener buenos deseos para todos, ¿verdad? Pero para todos, sin fijarnos en cosas así como, ah, pero es que para tal no, porque no, no. Entonces, para no ver eso, que puede ser, nos puede detener en el esfuerzo, digamos, ver el mundo entero. El mundo entero como, como humanidad, todos los seres humanos. Tener esos buenos deseos hacia toda la humanidad, toda, sin hacer diferencias. Porque la humanidad necesita mucho ahora, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos silencio y eh, mandar esos buenos deseos a toda la humanidad. Todos. Además, hace un tiempo hicimos una práctica en Brahma Kumaris que fue muy especial. De cada día había una meditación colectiva eh, del mundo entero, de todos los Brahma Kumaris del mundo. Y entonces la, toda esa energía se, se, digamos, se, se dirigía a un país en especial cada día un país hasta incluirlos todos y todas las islas del planeta y todo fue algo absolutamente maravilloso entonces en lugar de ver pensar en personas particulares no en colectivos grandes digamos podemos mandar nuestros mejores deseos y nuestros mejores sentimientos y la energía que recibimos de Dios, canalizarla hacia, por ejemplo, todos los hospitales del mundo o todos los hospitales del país. Todas las cárceles. Porque si no, ¿quién? ¿Verdad? Los seres humanos, todos somos seres humanos. Las personas que están en las cárceles necesitan esa energía también, o sea, tenemos la esperanza de que un día van a decir, o alguien va a decir, ya, hasta aquí, no más errores, ¿verdad? Pero a lo mejor necesitan esa energía colectiva que llegue y en algún momento inspire a las almas, no van a saber de dónde viene. Ni siquiera van a saber que una energía llegó, ¿no? Pero puede cambiar una actitud. Entonces, ¿verdad? Es muy importante todo eso. Sin pensar en nadie en particular. Es más, tampoco en los hijos. Como que hoy yo me voy a sentar y a mi hijo fulanito porque no sé qué. No. Me lo dijo una profesora hace mucho tiempo, me dice, ¿no? Eso no, eso es un acto egoísta. Porque usted está pensando en su familia, en su hijo, ¿no? Piense en todos, en todos. Entonces aprendí también mucho de eso. Piense en todos los hijos del mundo y ahí entran todos los suyos también. ¿Verdad? Porque si no... Es cierto que se vuelve una cosa egoísta. Entonces, todo eso es importante. Y luego, también hay obstáculos, ¿verdad? Cuando queremos hacer esfuerzos. Entonces, uno de esos obstáculos es la pereza. Como, ay, Dios. No, ¿cómo? ¿Cómo meditar en la mañana? No, no. La tarde o más. Después. No, no, mañana. Es que hoy no, y yo tengo, ¿verdad? Voy para el trabajo, vengo muerta, vengo caminando para atrás, ¿tú sabes? Entonces, no, no, no, ay no, que pereza, que, no es que no, tampoco así. La pereza es algo tremendamente fuerte que nos influye a todos. Excepto que ya hayamos cambiado nuestra rutina y hayamos entendido un poquito más y tengamos otro, en fin, ¿verdad? Pero la pereza hay que eliminarla. A veces es porque el cuerpo físico está medio ahí, ¿verdad? Le duele el brazo o la pierna o la rodilla, que sé, o puede ser también emocional, ¿verdad? Ay, no, yo he trabajado tanto en mi vida, ya no puedo más. El sueño... Y la comodidad también son fuertes, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo a levantar? Ay, no, no. Qué inventos. Yo duermo hasta las 10 y ya está, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, medito después, hay otro día. Hoy habrá Es el lunes ya está. Esa es una. El descuido también es otro obstáculo. No darle la importancia de vida a las cosas esenciales. Por la razón que sea, puede ser falta de madurez, puede ser falta de entendimiento, puede ser falta de seriedad, puede ser N cosas, ¿verdad? Eh, una cosa que produce descuido también es el pasado, tener el pasado. En la mente siempre, ¿verdad? Es que yo viví tal cosa y, y tal persona hizo tal otra y no se me puede olvidar porque taca taca. ¿ya? Entonces el pasado ya no existe, ya pasó, ya. El pasado impide que nosotros recordemos al Padre, ¿ya? porque se nos desvía. La mente hacia cosas del pasado. Puede ser el pasado reciente, ayer, antier, algo que pasó en el trabajo, pero pasado al fin. Entonces, eh, <coughs> o estar recordando a alguien <coughs> que cometió un error y no nos permite recordar al Ser Supremo. ¿Verdad? Y eso es en perjuicio nuestro. <coughs> Luego, escuchar y hablar cosas de desperdicio, constantemente. Hablar basura, ¿verdad? Entonces, eh, decía un profesor que hay personas que todo lo cuentan, ¿verdad? El dolor de cabeza, la tos, el resfrío, todo con lujo de detalles como si el que estuviera escuchando fuera su médico, que lo tiene que curar, ¿verdad? Y, y yo, recordando eso, recordaba también otra historia de una persona eh, conocida mía que, que hablaba mucho, ¿verdad? hay personas que hablan más de la cuenta, ¿verdad? No paran, ¿verdad? Entonces, estaba hablando, no sé, algo... No me acuerdo qué era lo importante de la historia, pero entonces el, el esposo le dice, no le contesto desde el principio, contarle con solo el cuento. Entonces se nos quedó eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque de verdad eh, una persona decía, yo, bueno, hoy para decir que algo en el trabajo, Hoy me levanté, me bañé, me lavé el pelo y me fui a esperar el bus ahí a la esquina y el bus no llegaba y cuando llegó estaba lleno y entonces y uno, ¿verdad que! Y, y es, o sea, no estoy exagerando. Hay personas que cuentan todo desde el principio. Entonces eso es una pérdida de tiempo para ambas partes, este, no, no nos trae un beneficio aunque sea una cosa inocente verdad que no no da beneficio y es un alto entonces eso también es como dejar de hablar y escuchar cosas de desperdicio por supuesto que eso es un proceso, que no es que uno va a salir con una grosería a la otra persona y le va a decir, ay, no, ya no, ¿verdad? No, no es así. Es, es un proceso. Eh, vernos ¿verdad? Hablar un poquito menos cada día o en el momento que tengamos la tentación de una historia ahí que no vale nada, pues mejor no la cuento. ¿Verdad? Yo a veces... Eh, algo pasó que tal vez es como triste, ¿verdad? Y de pronto digo, ay, le voy a contar a no sé quién, a mi hermana. ¿verdad? Y digo, no, no le voy a contar nada triste, nada, nada. No le voy a dar tristeza, punto. Y apareció en las noticias y no lo vio, ¿qué dicha? ¿Verdad? No le voy a contar. Entonces uno va aprendiendo. ¿Verdad? Es decir, a, a tener una relación correcta con los demás. ¿sí? De respeto, de amor, de buenos deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Requerimos de hacer un cambio para tener una sociedad basada en valores. Y bueno, no importa si los demás... No tienen la misma intención al mismo tiempo. Nosotros podríamos servir de inspiración a otro. Porque hay una cosa que es eh, resultado de un esfuerzo así. Y es que nos vamos volviendo más, más felices en nuestra vida. ¿Verdad? Las cosas que nos hacen felices son muy simples. ¿verdad? Conocernos, saber que podemos hacer esas cosas, saber quiénes somos, muchas cosas pequeñas nos van dando felicidad y, y los demás puede ser que se sientan inspirados también a ser felices. Sí. Bueno, entonces. Tienen alguna pregunta. No. Preguntando, tal vez como comentario, te eso. A mí me pasó que se, me sentía mal y no sabía por qué. Porque yo estaba meditando y haciendo todo mi proceso. Pero era como querer que los demás lo hicieran también. Y la frustración venía porque no pasaba. Ya entiendo por me se sentía mal. Claro. Eh, y, y cada uno tiene su propio momento. ¿verdad? Eh, y hay unos que tal vez no, pero como con el tiempo uno va como entendiendo eh, ese punto especial de que cada uno tiene su propio sistema de creencias, ¿verdad? Y su propia, su propio papel. Entonces uno aprende a respetar eso, ¿verdad? Y a tener amor por los demás, así. ¿Cómo vamos a ser todos iguales? ¿Verdad, no? Entonces, eso es muy especial. ¿verdad? Así que bueno, vamos entonces a meditar un momentito. Yo, el alma. El punto de luz. Observo. Lo que yo soy. Soy consciente de ese ser que soy y a la vez de quién es mi padre y madre, el ser supremo. Ahora entiendo el amor ilimitado de ese Padre Supremo hacia mí. Es parte de ese amor ilimitado Que el deseo de Dios Es que alcancemos Nuestro estado más elevado Que ya no haya más pesar, que solo haya felicidad, paz, amor, dicha en nosotros. Ahora entiendo que no es el Padre Supremo, el ser más elevado en lo alto, el océano de virtudes y poderes espirituales, el causante del pesar sino nuestras acciones erradas. El Ser Supremo solo da amor y más amor. Un ser. Thank you.